Este proyecto nace en Valparaíso, en el año 2010. Somos un equipo de matemáticos, profesores y didactas de la matemática y nos dedicamos a desarrollar e investigar sobre proyectos con tecnología enfocados en la enseñanza de la matemática. En estos 10 años hemos prestado servicio a las siguientes instituciones. ¿Qué hacemos? Hemos desarrollado un sistema de evaluación en línea. ¿Por qué? Piensa en una clase tradicional de matemáticas. El profesor enseña un tema, entrega guías de estudio, libro de texto, actividades de aprendizaje, algún test corto-intermedio y al final la evaluación calificativa global. El problema es que durante todo este proceso, el profesor no tiene información clara sobre cómo van los estudiantes, ¿tienen dudas?, ¿estudiaron?, ¿cuánto?, ¿cuáles fueron los errores más frecuentes? cuáles son los conceptos más complejos para ellos, etc. Los estudiantes por su parte comienzan a estudiar cerca de la evaluación hasta que llega el día de la prueba. ¿Cómo son las pruebas? La evaluación se desarrolla en un ambiente tenso y de presión, dado que el estudiante tiene esa única oportunidad para obtener una buena calificación. El profesor requiere de tiempo para diseñar, aplicar y corregir las evaluaciones por lo que la retroalimentación que entrega a sus estudiantes no es inmediata. No es viable para el profesor realizar un estudio estadístico de los resultados de sus estudiantes para tener una visión global del curso, debido al tiempo que esto requeriría. Información que sería muy útil para el docente al momento de tomar decisiones. El profesor puede pensar en dar nuevas oportunidades al estudiante para mejorar su calificación, sin embargo no tiene el tiempo para realizar otro proceso de evaluación, pues debe continuar el avance curricular que le exige el programa de estudios. ¿Qué se propone? Haciendo uso de una plataforma basada en Moodle y potenciada con el software Willis, creamos un sistema de evaluación en línea. El profesor asigna evaluaciones periódicas mediante la plataforma, durante el tiempo que imparte cada tópico, por ejemplo, dos evaluaciones, para un tema en particular. Cada evaluación se abre durante un periodo determinado, por el profesor, por ejemplo, siete días. En estos siete días, el estudiante puede responder todas las veces que desee el instrumento de evaluación, y el profesor puede elegir la forma de determinar la nota del estudiante, por ejemplo, considerar su mejor nota y poder asignar puntos adicionales de acuerdo a la cantidad de intentos que realizó durante el proceso. Por otra parte, el profesor cuenta con un informe individual por estudiante, en donde es posible ver las respuestas que ingresó en cada una de las preguntas. Además, la plataforma entrega un análisis general del curso, lo que se transforma en una herramienta muy útil que permite visualizar en forma global y local el proceso de sus alumnos y tomar decisiones pedagógicas en función de los resultados como por ejemplo desarrollar una actividad que permita abordar los aprendizajes de las preguntas más descendidas de la evaluación. ¿Sobre qué específicamente trabajan los estudiantes? Usamos Moodle y Wiris como tecnología para desarrollar nuestro sistema, que nos permite que cada vez que el estudiante hace un intento, la estructura de la pregunta es la misma, pero los números, símbolos y gráficos cambian. En más del 90% de las preguntas el estudiante debe ingresar una respuesta con el editor de ecuaciones o con el sistema de reconocimiento de escritura a mano alzada. Preferimos las preguntas donde el estudiante debe ingresar una respuesta, porque hay varias investigaciones que cuestionan la validez de las preguntas de opción múltiple en matemáticas, y que incluso muestran que el aprendizaje es mejor cuando se usan preguntas de respuesta abierta en vez de opción múltiple. El sistema cuenta con un CAS. Computer Algebra System que permite reconocer expresiones matemáticas equivalentes y también reconocer cuando una expresión está simplificada, factorizada o expandida. Una vez que él o la estudiante ingresa la respuesta, el sistema le indica si está correcta o incorrecta y además le entrega una solución paso a paso del proceso que según Haiti y Timberley, en su artículo The Power of Feedback es una de las estrategias educacionales que más ayuda al aprendizaje y que es apoyada por múltiples investigaciones sobre aprendizaje de las matemáticas. Las preguntas están diseñadas en base al Currículum Nacional, tomando en cuenta las habilidades que propone, resolver problemas, modelar, representar y argumentar, y los cuatro ejes del Currículum, números, álgebra, geometría, datos y azar. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Kinan? Si cuentas con una plataforma Moodle, venta de licencia, nuestras preguntas y las de muchas instituciones están liberadas en stemcollection.com para que las utilices. El desarrollo de banco de preguntas de acuerdo a requerimientos institucionales. Ahora, si no tienes una plataforma, te ofrecemos un servicio completo de evaluación mediante suscripción de estudiantes. Tenemos disponible primero a cuarto medio de colegios científicos humanistas y técnico profesional. Cálculo 1, Cálculo 2, Álgebra 1 y Álgebra Lineal para Universidades. Por nuestra experiencia y por lo que indica la investigación, el profesor es un elemento fundamental del proceso. Por eso, en cualquiera de nuestros servicios se ofrece, además, la formación de profesores en el diseño para que las competencias queden instaladas en la institución, y para que la institución pueda personalizar la base de las preguntas. Si quieres saber más, puedes entrar a www.kinan.cl o escribirnos a contacto.kinan.cl.